Te mojas, mojas, mojas, mojas, mojas, Set to of fire To in ¿Qué sucedió la última vez? Porque sucedieron muchas cosas. Joshua fue enviado a acabar con Yamato y se trajo a algunos amigos de la Neo Alianza de las Sombras. Pero justo cuando las cosas parecían estar peor, Joshua hizo algo que nadie esperaba. ¡Oh! quería que Yamato lo ayudara en su intento por alejar a Kane de la maldad y que volviera a ser el chico bueno que solía ser cuando Joshua era más joven. Y allí comenzaron todos los problemas. Kane sorprendió a todos apareciéndose en persona. Jrey entró en acción y comenzó a vida batallar contra Kane. Las vidabombas volaban tan rápido que era difícil seguirle el paso a lo que estaba sucediendo Pero aún así, la vida batalla pronto se convirtió en un empate ¡Toma esto! Ni Kane ni Gray podían colocarse en la delantera Y ninguno estaba a punto de rendirse Pero Kane tenía un sucio truco bajo la manga Uno que él sabía que destrozaría a Joshua ¡Terminó! Kane cargó su blaster con una vida bomba muy especial, una vida bomba que simbolizaba sus recuerdos con Joshua. ¿Qué? La destruyó a propósito. Fue un verdadero revés para Joshua. Kane había sobrepasado el punto donde ya no podría darle la espalda a su maldad. Oh. Y era bastante obvio que no quería regresar. ¿Podrán sacar a Kane de su maldad y recuperar a la persona que era hace mucho tiempo? Solo hay un modo de saber las respuestas y eso empezando el programa de inmediato Vida Fracaso, Segunda Parte <risa> oh. ¿Eh? Gracias, Kane, siempre te sonarías Esto Kane Joshua Joshua, esto no está bien. Nadie debería ser tratado así. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eso significaba... ¡Tanto para Joshua! ¡Te estoy hablando a ti! ¿Y qué? Solo vine aquí a vida a batallar. Claro que, si tienes miedo, puedes rendirte. Es suficiente. ¡Adelante! Puedes hacerlo, Grey. Te apoyamos. Derrota a ese sujeto. Muéstrale a Kane que no puede tratar a la gente así. ¿Escuchaste eso? No puedes ir por ahí hiriendo a las personas y no pagar las consecuencias. ¿Adivina qué? ¡Es hora de pagar! <risa> <risa> ¡No podrás conmigo! No comprendo esto. Él ya debería estar exhausto. ¿De dónde saca sus fuerzas? ¡Ah! <risa> <risa> oh, no. Eres mío, Kane. ¡Sigue así, Grey! Si continúas presionando a Kane, no resistirá. Sí, claro. Tú aún no lo sabes, pero ya perdiste. No tienes oportunidad. Oh, rayos. No puedo esperar a ver la mirada en tu rostro cuando te muestre lo que tengo para ti. Verás, Grey, tengo una sorpresita planeada. ¿Qué? ¿Crees que puedes ganar? Esto será grandioso. Ver cómo todas tus esperanzas se marchitan y desvanecen cuando finalmente veas a quién te estás enfrentando. ¡Observa! ¿Ah? Ah... No puede ser. Permíteme presentarte a mi nuevo Vidaman, Lord Cavalry. ¿Tiene algo más poderoso que Black Knight? Así es. Oh, no. Esto no está bien. El Black Knight de Kane era un fuerte Vidaman y Lord Cavalry se ve grandioso. Pero no puedo creer que destruya un Vidaman en perfectas condiciones. Gray, prepárate para decir adiós. Ah, ah. No puedo creerlo. Es decir, ¿cómo pudo Kane destruir el Vidaman que le dio tantas victorias? Antes creía que era un desalmado, pero ahora lo está llevando a otro nivel. ¡Nadie que trate así a un Vidaman merece ganar! Cree lo que quieras, pero esto no te ayudará. Lo único que importa en una vida batalla es la fuerza y la destreza. Tú no tienes alternativa entre ganar o perder, Gray. Solo en cómo vas a perder. Y ya tuve suficiente de esta charla inútil. ¡Vida, batallemos! <risa> ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Lanzó esa vida bomba justo donde Gray se colocó! Es como si supiera exactamente dónde se colocará ¡Buen intento! Pero eres demasiado lento y débil para poder vencerme Dark Knight no ¿Lo ves? Todas esas vida bombas que lanzaste no pudieron con ninguna de las mías. No puedes escaparte de mí, ni mucho menos superarme. ¡Rayos, es muy rápido! ¡Oh, cielo! Tiene total control sobre esta vida batalla. ¡Vamos, Clay! ¡Acábalo! ¡Asia! No puedo continuar batallando así mucho más. Lord Cavalry es demasiado poderoso. <risa> Esto es perfecto Puedo ver la desesperación y el miedo en tu corazón Se te ve en la cara Comienzas a darte cuenta de que no puedes ganar ¿Lo sientes, Gray. Esa sensación de ser aplastado por la miseria y lo mejor es que no hay nada que puedas hacer ¿Ven eso? Kane a propósito está perdiendo tiros Con los que podría ganar la vida batalla Solo está jugando con Grey Kane no solo quiere ganar, quiere humillarlo ¿Pero por qué? Kane... ¡Actúa así! ¿Por qué le está haciendo esto a Grey? De eso se trata vida batallar. De eso se trata la vida. La fuerza mostrándole la debilidad lo pequeña que es. Ya Ay. lo verás. Cuando la desesperación y el miedo te abrumen, verás la verdad. Solo son débiles y patéticos. Ay. Miren sus rostros enojados, ya lo he visto antes, debiluchos como ustedes escondiéndose detrás de las mentiras que inventan para sentirse bien consigo mismos. Mi padre era un hombre poderoso, rodeado de personas que pensaron que podía manipularlo. Intentaron hacer que mi padre creyera que lo estaban ayudando, pero a sus espaldas, esos mentirosos estaban conspirando para tomar el control en sus manos. Intentaron poner a todas las personas de nuestro pueblo en contra de mi padre. Se creían tan astutos, creyeron que tenían tanto poder, pero aprendieron. Mi padre les mostró a esos mentirosos lo que el verdadero poder es. Oh. Todas esas personas que pensaron que eran tan listas y fuertes... ...fueron forzadas a ver que en realidad no tenían ningún poder... ...y todos se inclinaron frente al hombre que poseía el verdadero poder. Aprendí todo lo que necesitaba saber ese día... Finalmente, la debilidad de los mentirosos y los falsos siempre sale a flote y se inclinan ante los poderosos. Ahora le toca a Grey y a todos ustedes. Haz tu mejor intento, pero como ya hemos visto, tu mejor esfuerzo no es ni remotamente bueno para impedir que te derrote. Me aseguraré de que no vuelvas a vida a batallar. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Oh, no, espera, no puedes, ¿verdad? ¡Yo voy a ganar! Acéptalo, no tienes oportunidad. Lo único que realmente puedes esperar es que yo termine esta vida batalla rápido. ¡Así! ¡Gay! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Otro perdedor que muerde el polvo! Pero claro que no esperaba nada diferente. Es decir, eso es lo que los perdedores hacen. Tú nunca tuviste oportunidad. ¿Qué? Nadie en todo el vidamundo la tiene. Pronto todos se inclinarán ante mí. Haré que mi padre se sienta orgulloso. Tú me enseñaste eso, padre. Y no te decepcionaré. Muy pronto seré incluso más poderoso que tú. Eres una desgracia, Kane. ¿Qué? ¿Qué? No puedo negar que eres fuerte, Kane, pero nosotros también lo somos y tenemos algo más importante que solo fuerza. Nunca dejaremos de batallar contra ti. ¡Nunca! Sin importar qué suceda, siempre estaremos ahí para detenerte. Hmm. Jamás te librarás de nosotros. Es correcto. Aunque te las hayas arreglado para derrotarnos hoy, mañana regresaremos el doble de fuertes. Sí, no importa cuántas veces nos derribes. Siempre regresaremos a enfrentarte. ¡Tontos! ¿Ah? Cuenten conmigo para eso. Te lo dije. ¡Yo te venceré! ¡Muy bien! ¡Te respaldamos, Grey! ¿Pero estás seguro de esto? ¿Tienes suficiente fuerza para vida batallar? Sí. ¡Puedes hacerlo! ¡Sé que puedes! Tienes que demostrarle a Kane cómo actúa un verdadero vida jugador. Pero no batallarás contra mí. ¿Por qué no? Yo ya terminé. ¿Terminaste? Oh, sí. Tengo una espléndida idea que sé que apreciarás. Es hora de enfrentar a tus nuevos amigos. ¿Qué? Porque serás tú quien derrote a Grey por mí. ¿Cómo dices? No, ¡No lo hagas! Quiero que le muestres lo que es ser traicionado por un amigo. Quiero que él experimente ese dolor. Si no lo haces... Te aseguro que vas a pagar un precio muy alto, Joshua. Yo personalmente acabaré contigo y con todos los amigos de Grey. Eso es lo que deseo ver. Una vez más te das cuenta de que no puedes ganar. Y ahora creo que es momento de acabar contigo para siempre. Joshua... ¡Tienes que usar a Dragogale y darle a Grey una derrota que jamás olvide! Pero... pero Kane... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas en cumplir las órdenes que te estoy dando? ¿Tienes? ¿De eso se trata? ¿Te has unido a estos perdedores y desertado de la Neoalianza de las Sombras? No, por supuesto que no. Muy bien. Entonces no hay motivo para dudar en seguir mis órdenes, ¿o sí? ¿Tú entiendes? ¿O oh, no? Esta es oportunidad de probarme tu lealtad, Joshua. Sabes que no toleraré ninguna desobediencia. Ahora usa tu vida man contra tu enemigo. ¡Hazlo! Ahora mismo. Está bien, Kane. Yo haré lo que ordenas. ¿Ah? Ah, pero tú no puedes. No lo hagas, Joshua. Ah, ah, oh. Oh. Solo que tú eres mi enemigo ahora, Kane. Así que yo te reto. ¿Ah? ¿Ah? ¡No puede ser! Lo, lo siento, Kane. Pero créeme, esto es por tu propio bien. ¡Villaman! ¡Villaman! ¿Cómo te atreves a enfrentarme? Pensé que eras más listo, Joshua. Hmm. Oh, bueno, no debí esperar nada de ti No todo el mundo es tan listo como yo Y después de todo, no eres una verdadera amenaza Al menos podré divertirme un poco hoy Voy a desgarrarte pedazo a pedazo Estás perdido ¡Adelante! Kane, yo solo quiero que seas la persona que eras La persona de buen corazón que eras cuando niño ¡Ja, <risa> Pero debo hacer lo correcto ahora, aunque signifique que tenga que perderlo todo. Quizás aún haya oportunidad de que a través de la batalla, él recuerde quién solía ser. Es el riesgo que debo tomar. Uh -huh. ¡Él ganará! Cielos, eso espero, pero se enfrenta a Kane. Sí, ni siquiera Grey pudo derrotar a Kane. Sé que Joshua es bueno, pero no sé si sea tan bueno. Entonces tenemos que ayudarlo a ganar. Le daremos el apoyo que necesita. ¿Correcto, chicos? Correcto. Solo espero que eso lo ayude a ganar. Tendrá que ser así. Es decir, solo podemos hacer lo que podemos hacer. Cierto, esto no depende de nosotros. Solo debemos creer en Joshua y confiar que haga lo que se requiera para vencer a Kane. Joshua, no creas que seré blando contigo solo porque solíamos ser aliados. Pagarás por tu desobediencia. En eso te equivocas. ¡Preparado, listo, vida, fuego! ¡Eso es! ¡Pon toda tu fuerza en tus ataques! ¡Eso es! ¡Dale con todo! <risa> Parece que has mejorado, Joshua Pero adivina qué ¡Sigues estando muy lejos de ganarme! Mm. ¡Oh! ¡Soy lo bastante bueno! ¡Observa! Todo lo que veo es otro perdedor. Sigue batallando así y ganaré en cualquier momento. Como ahora. Preparado, listo, vida a fuego. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah, cuidado. Oh. ¿Eh? Ah, ¿Cómo falló Kane? Uh. Otra vez Vaya, Kane sigue fallando Es extraño, pero pienso que solo está jugando con él como estaba jugando con Gray antes No, esta vez, es diferente Luce inseguro Nunca lo vi actuar así Kane está distraído Quizás la traición de Joshua esté afectando más a Kane de lo que pensamos de mm. Buenas noticias, ahora podemos ganar. <risa> uh -huh. ah. Ah. Increíble, mm. sabía que podía hacerlo. ¡Vamos, Joshua! Eso fue demasiado fácil. ¿Qué le está pasando a Ken? <tose> <tose> Joshua, ven, vamos a vida batallar. Solías ser tan feliz, pero luego cambiaste. Joshua Tu padre te enseñó a ser poderoso Pero también te enseñó a no confiar ni preocuparte por nadie ¡Vida batalla contra mí! ¡Vamos! Uh -huh. ¡Vida fuego! Uh -huh. ¡Sigue así, Joshua! Lo está logrando Solo una vida bomba más y podrás ganar Correcto, lo sé Solo tengo que recargar Esperen, y si gano... El corazón de Kane ya está tan cerrado. Si lo derroto después de haberlo traicionado, solo le estaré dando otro ejemplo de lo poco confiables que son las personas. Si gano, realmente acabaré perdiendo, porque Kane jamás dejará de ser malvado. Pero si no lo derroto, entonces pensará que ser malvado es la forma correcta de ser... ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ¡Oh no! Debe haberse quedado sin vida bombas o algo así. No, pero eso significa que Kane ganó. Debí saberlo. No tienes las agallas ni con todas tus vida batallas has llegado a ser tan bueno como yo. Te mostraré de qué se tratan las verdaderas habilidades de vida man. ¿Ah? Padre. Ah. Cualquiera que sea tu truco no funcionará. No voy a permitir que ganes. ¿Ah? ¡Ah! ¿Oh? ¿Oh? ¿Está bien? Oye, ¿estás bien? Vamos, despierta, Joshua. ¡Háblame! ¡Joshua! Oh. Te dije que yo ganaría. Ni siquiera pudiste darme una batalla decente. ¿Y ahora qué pasa, Joshua? Te unirás a estos perdedores... No importa. Me alegrará deshacerme de ti. No te necesito de todas maneras. ¡Ya basta! ¿Eh? Llegaste hasta aquí. Eres mejor que yo. Eres más rápido y fuerte y las técnicas de tu man son las mejores. Tengo razón. Viniste a ver si podías volver a ponerme de tu lado. No viniste aquí a deshacerte de mí, ¿no es cierto? ¿Ah? Muy bien. Tomaré eso como un sí. Puedes ser fuerte, pero no tienes a nadie de tu lado. Pero eso no significa que no quieras que nadie esté contigo. Y por eso, he decidido que me gustaría volver a reunirme contigo. ¿Ah? <ríe> <ríe> ah. ¡No puedes! ¡Por favor no hagas eso, Joshua! ¿Lo escuchas, Ken? Yamato está casi recuperado de su batalla con viarse. El fuego está regresando a su voz. Pero debes saber que si esperas hasta que él esté completamente sano, te dará una mejor vida batalla y solo piensa en cuánta satisfacción sentirás cuando finalmente aplastes a Yamato. ¿Qué? ¿Por qué dices algo como eso? ¿Qué haces? Interesante. Es bueno ver que no has cambiado. Eres uno de los mejores vida jugadores que haya enfrentado, pero mejor aún, todavía sabes cómo destrozar a un oponente desde adentro. Muy bien, Joshua. Tomaré tu consejo. Tienes mucha suerte. <risa> ¡Vamos, Joshua! ¡Nos marchamos! ¿Qué? No puedo creer que esté haciendo esto. ¡Joshua! ¡Regresa! ¡Debes escucharme! ¡Joshua! Ah! ¿Qué? ¿Por qué? Ah. Uh -huh. ah. Espera un segundo. ¿Una vida bomba? Yo pensé que... Ya no tenía más ah, ah. Sí, es lo que Bull y yo también pensamos Si tenía una, ¿por qué no la usó contra Kane? No tiene sentido, significa que perdió la vida de batalla a propósito Cielos, eso es extraño ¿Qué crees que significa? ¿Yoshua está tramando algo? Ya lo veremos Lamento que haya tenido que ser así, Grey Yamato, todos ustedes Espero que entiendan Realmente no podía derrotar a Kane si quería salvarlo Ojalá hubiera otra forma, pero lo único que puedo hacer es estar a su lado y trabajar desde dentro de la nueva Alianza de las Sombras, para alejar a Kane de la maldad. Es la única oportunidad que él tiene. Sé que estaré tentado a volver a ser malvado, pero es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. ¡Oh, cielos! Es un juego muy peligroso el que está jugando Joshua. Por un lado, podría ser mucho bien salvando a Kane de la maldad, pero por otra parte, corre peligro de volver a convertirse en perverso. Déjenme decirles que ni siquiera quiero imaginarme esa posibilidad. ¿Qué sucederá? ¿Joshua podrá salvar a Kane o terminará él caminando de nuevo por el sendero de la maldad? ¡Lo sabrán muy pronto! Mega 내가... 狩りで次々と襲われるリーダーたち追われる